Un saludo a toda la comunidad sorda de Colombia. Este año 2022 está casi por finalizar. Durante este año hemos podido ver a la comunidad sorda crecer y trabajar por sus derechos. Eso es de gran importancia. FENASCOL les agradece a ustedes, comunidad sorda, por su lucha y gestión. Pero sabemos que eso no ha finalizado. Aún necesitamos seguir trabajando. Por eso, para el año 2023 esperamos continuar en esa adquisición de conocimiento para que se logre hacer incidencia ante el gobierno, que es un punto de gran importancia. En el pasado mes de septiembre del año 2022, Penasco realizó un evento de gran relevancia. El evento fue el octavo Congreso Nacional de la situación de la persona sorda en Colombia. Este congreso fue con el objetivo de empoderar y que la comunidad sorda aprendiera para generar cambios personales y herramientas en la incidencia ante el gobierno que tanto lo necesitamos. En el año 2023, FENASCOL continuará empoderando a la comunidad sorda para que, a través del aumento del conocimiento, logremos unidad y fortaleza. Aprovechando estas fechas de Navidad, FENASCOL regala la información del octavo Congreso. No en formato de documentos, sino en video de las conferencias y las temáticas trabajadas. Ojalá que le puedan sacar tiempo al aprendizaje de estos videos para el fortalecimiento de sus conocimientos. En Unidad seguiremos trabajando en el año 2023 para que sea un año lleno de fortaleza y prosperidad. Gracias y hasta luego.